Un hombre de 31 años de edad agredió físicamente a su madre de 60, de acuerdo con el informe policial, por lo que fue detenido por miembros de la entidad del orden. Los detalles del caso los ofrece Xiomara Arias, relacionista del Comando Noreste de la Policía Nacional.